Pasito y todos van de blanco. Jueves Santo, jueves de astritas, parece una carrera, pero ¿dónde está la meta? Jueves Santo, Jueves de llanto Todos reunidos paseando sacras santos. Jueves Santo, Jueves abargado, mucho mucho pero no hay ningún helado. Jueves Santo, Jueves de Alcahuetas, hace mucho viento, niño vuela en la cometa. El Pegados costaleros la observan con tambor Se dirigen hacia la Virgen con creciente turbación Costaleros, plañideras y hasta, hasta el, el tipo del tambor ¡Saltan a la vez! ¡Saltan a la vez! No, es que la vez! ¡Un, dos, tres! He a su y la blanca, blanca, la blanca.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 Con creciente indignación avanzaron hacia el niño y se acabó.